A los cuates de Chocolate Cake, les mando un saludo, su ogro favorito, les voy a contar un secreto, también me gustan los completos, con mucho chucrut, como los amigos de Chocolate Cake.